Centenares de colombianos en el extranjero sumaron sus voces a la protesta que empezó contra un ya descartado proyecto que eleva impuestos, pero que fue escalonando hasta convertirse en un movimiento de rechazo a las políticas del presidente Iván Duque. Los colombianos en Madrid y Barcelona, España, pidieron más presiones mundiales contra el gobierno de Bogotá al que tachan de narcoestado. Vamos a demostrarle a la ciudad de Madrid y al mundo que tenemos la sangre hirviendo por todo lo que está ocurriendo en Colombia, la policía de Colombia nos está asesinando a nuestros hermanos, al futuro de Colombia, porque tenemos un narcoterrorismo. Los manifestantes se expresaron frente a los consulados colombianos en las capitales de Perú, Uruguay, Argentina y Bolivia, entre otros países latinoamericanos. No es solo reclamar por la reforma, sino porque dejen de matar a la gente que protesta en Colombia. Independientemente si la gente está a favor o en contra de la protesta, digamos, del paro o de la reforma tributaria, lo importante es que no maten a los protestantes. ¡Colombia, amigo, Bolivia está contigo! ¡Colombia, amigo, Bolivia está contigo! Mientras tanto, desde Perú insistieron en la dimisión del conservador Duque. Eh, todos los que estamos acá, estamos apoyando... Para que todo esto se solucione. Y algo que sí pedimos, que el presidente tiene que renunciar, tiene que dar la cara y no se tiene que esconder como rata, que eso es lo que está haciendo ahora. Las marchas de solidaridad con el pueblo colombiano se expandieron, asimismo a la ciudad norteamericana de Nueva York, donde los manifestantes gritaron resistencia frente a la represión. Las protestas en Colombia comenzaron el 29 de abril, en lo que empezó como una movilización en rechazo a una polémica reforma fiscal ya retirada y que se transformó en una de las mayores manifestaciones contra el mandatario. La fuerza pública ha reprimido violentamente a los manifestantes y ha habido choques que, según la Fiscalía y Defensoría del Pueblo, se han saldado con al menos 27 muertos, centenares de heridos y unos 360 desaparecidos. La ONU, la Unión Europea, la OEA, organizaciones de derechos humanos y varios países denuncian el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes durante las manifestaciones, que han sido en su mayoría pacíficas. Yo Andrés Becerra Méndez con información de Mahdi Yarban, HispanTV Noticias.